Con frecuencia, cuando se habla de relaciones sexuales se piensa solo en aquellas prácticas eróticas que implican el coito, pero no necesariamente es así. En realidad, tenemos una gran variedad de opciones que pueden enriquecer tu vida, tu sexualidad y el reconocimiento de tu cuerpo, y que son una alternativa para disfrutar a solas o con quien desees. Por ello, las prácticas sexuales se clasifican en dos categorías relaciones sexuales seguras y relaciones sexuales protegidas. Al hablar de prácticas seguras, se refieren a todas aquellas en las que no hay contacto con fluidos vaginales, anales, líquido preeyaculatorio, semen, sangre y tampoco hay penetración. En otras palabras, evitas el riesgo de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. Entre estas prácticas están la abstinencia el autorotismo, la masturbación, los juegos y expresiones sexuales como masajes, baile, mensajes eróticos, fantasías, ver imágenes eróticas, tocamientos por arriba de la ropa, entre otras. En cuanto a las relaciones protegidas, se refiere a tener prácticas que incluyen intercambio de fluidos y penetración. Por lo tanto, se requiere utilizar métodos de barrera como los condones, guantes, dedales y cuadros de látex, con la finalidad de minimizar el riesgo de adquirir ITS. Y embarazos no deseados. Usar estos métodos no resta placer. Puedes hacerlos parte de tus encuentros de formas muy divertidas y eróticas, como colocar el condón con la boca o con los pechos. Además, suma la tranquilidad y la satisfacción de evitar los riesgos. Recuerda que puedes vivir tu placer y erotismo como desees, de una manera consciente y responsable, enfocada en el cuidado propio y compartido.